Al menos dos personas resultaron muertas y varias heridas durante un aparatoso accidente en la autopista Duarte. El hecho ocurrió a la altura de la Loma Miranda en sentido Sibao Santo Domingo. El accidente involucra a múltiples vehículos, siendo los más afectados dos camiones, uno de los cuales salió de la autopista atravesando las barreras de seguridad y camino al bosque y una jipeta. El hecho ocurrió a tempranas horas de este miércoles. Yo era adelante, pero ese camión le dio una respuesta que hay atrás. Ese camión que está de barata. Le llevan Pero hay uno que parece que, que se fue por ahí. Pero no se lo está buscando, ¿no? Ah, que hay uno que venía también con ustedes, que se fue por ahí. Yo, no, hay no, no, cuatro hasta las dos o no, diez. adelante con su y voto ¿Ustedes no sufrieron ningún tipo de golpe, no? No, hay dos que golpeó, ya lo llevaron. Y hay uno, no aparece, no veo si golpeó, si se muere, si Ah, pero de los que andaban con ustedes hay uno que no aparece. Sí, hay uno, ella. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Entonces, se dice que es muerto. Sí. Hay algunos muertos aquí atrás. ¿Como cuánto hay? Pero hay muerto, ¿verdad? ¿Perdón? Hay muerto. Entonces, ustedes venían en la camioneta aquí, ¿verdad? Eh, ¿quién, ¿Quién le impacta a ustedes? ¿Quién le da por detrás? ¿Quién le da a ustedes por detrás? ¿Quién eh, lo choca? Es a la jipeta. A la jipeta. Este camionería, a la jipeta N -n, su noticiero regional. Robinson Polanco.